Mira, papi, dime, mira Rodríguez, mira. Eso me puse, eso me puse. ¿Es la familia o lo contra? A ver, si queda, ¿verdad? Ah, yo me estoy esperando, quiero ver a hey. ver. ¡Famoso! ¡Rodríguez! ¡Millera ya! Eh. Sí, Un saludo a los que no vinieron. Saludando allá me pido allá en el campo de salto número 2. No, no? <risa> Un saludo a los <risa> que no tienen esto. El que churri está pasando, me coge. Eh, salto, salto, salto. Salto, eh, salto. No, no, no. Sí, es, salto número 1, número La señora viene con Guatemala, Guatemala. eh. Yo de uno Torre allá. A un hombre, señor, ahí lo vemos. Ahí está Per, señores, ahí está. Se está concentrando, señores, véalo, véalo. Ahí está Eddie. Ah, ¿quién ganó ahí? ¿Cómo se echó? Ah, no le grite, ese hombre pierde la concentración, Ah, por eso es, eso es. Ahí está Chaplin, señores, véalo, véalo, Chaplin. O sea, Llega, ver, ah, yo fregaba, ¿sí? en casa, bro. Ah, yo, yo fregaba ah, sí. no no en casa, bro. Yo fregaba. La, la, de, la de D Guacho. la, la D no sabe, también, también, también. Ponerlo en la, sí, de la de D H, de de ¿verdad? Debe capitán. Que no eh. saben, no saben nada de la vida. Toma. Yo en casa, loco. Cuando tenía gente así, yo fregaba. Mira, la mujer fría tú sabes, Sí. no me sabes. Ella hace toda la pendeja cuando yo tengo gente sin casa. ¡Ey! Ya ¡Ey! Cámara ¡Ey! Esa, Esa, la yo 13 años en ese matrimonio y estoy fregando. Yo tengo, no, tengo, el el pasado, fregar, yo tengo del año pasado. cocina, ahora fregé ya. Tengo el del año pasado. Ah, ya verita y peor en esa No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ahí no, no, no, no, no, Y no, no, no, Yo Yo está. no, no, no, no, Sí, gracias, Rodríguez. Rodríguez. Sí. El de, de los Eddie.